Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birly y en este vídeo quiero explicarte por qué es importante definir a la figura de tu cliente ideal para lograr vender tus productos o servicios. Te voy a contar cómo, teniendo bien en claro quién es tu cliente objetivo, vas a lograr vender más.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 Como te decía anteriormente, en este video quiero contarte por qué es importante definir a la figura de tu cliente ideal para lograr vender tus productos o servicios. Hay varios motivos, pero uno de los más importantes es que si tienes en mente quién es tu cliente ideal, sabrás cómo comunicarte con él y cómo conectar con él tener una estrategia de comunicación digital es fundamental ya te lo he contado en otros vídeos por aquí voy a dejarte una tarjetita en donde puedes ver más sobre estrategia de comunicación digital y es importante porque es la forma en la que tú tomas contacto con tu cliente pero si tú no conoces bien quién es tu perfil de cliente ideal no sabrás cómo dirigirte a él no sabrás cómo hablarle, cómo expresarte y cómo realmente demostrarle el valor que tiene tu producto o tu servicio para él. Estarás vendiéndole a todo el mundo, por lo tanto no estarás hablando de una forma personalizada. No estarás hablándole a esa persona en particular y eso hará que el valor que tenga ya sea tu producto o tu servicio no se pueda percibir porque al ser tan eh, general es parece que es un producto para cualquier persona y lo que hoy en día vende es el producto personalizado para cada tipo de público por eso es importante que tengas bien definido a tu cliente ideal también te ayuda a conectar con él porque te ayuda a hablarle de su situación a contarle lo que él está necesitando, está resolviendo su problema, no el problema de todos, sino solamente su problema. Por lo tanto sabes qué es lo que a él le pasa, qué es lo que necesita, qué le gusta, qué es lo que espera de un producto o de un servicio, cuáles son todas sus preocupaciones en sí y por qué realmente te necesita y tú eres su solución. Conectas con él desde ese aspecto. Por lo tanto, también esto es fundamental dentro de tu estrategia de comunicación digital para poder llegar bien a tu cliente ideal. Por otro lado, otro motivo por el cual es indispensable que puedas eh, definir bien a tu perfil de cliente ideal es porque si no, no, tendrás, eh, no podrás en realidad Demostrar qué valor tiene tu producto o tu servicio. Cuando un producto está bien enfocado hacia una persona, el percibir el valor es muy fácil, es muy sencillo. Sin embargo, si no sabes bien quién es tu cliente ideal, lo que terminarás haciendo es, como te decía antes, hablando de forma genérica. Por lo tanto, no se logra percibir esa solución específica, sino que parece un producto más de los que tal vez ya haya en el mercado y sin embargo eh, tu producto no o tu servicio no es así tal vez y sí que es una solución personalizada. Por eso es importante que tengas en mente quién es tu cliente ideal para que puedas transmitir a través de tu comunicación realmente el valor que tiene tu producto. Si tú no sabes bien si tú no conoces bien a tu cliente ideal, jamás podrás resolver su problema, porque no podrás entenderlo y no tendrás contacto con, con él para poder entender qué es lo que le sucede, lo que le preocupa. Y hacer de sus palabras tu discurso de ventas, que es lo que mejor funciona. Tomar a tu cliente ideal y preguntarle, ¿qué problema tienes con esto? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Por qué comprarías mi producto o mi servicio? qué te gustaría resolver con esto, qué es lo que esperas y con todo lo que te dice tu propio perfil de cliente ideal tú mismo construyes tu discurso pero si no lo conoces, esto evidentemente no puedes hacerlo por lo tanto sales a vender un producto más de los que ya hay en el mercado es muy muy muy importante que definamos bien a nuestro perfil de cliente ideal no es necesario que nos agobiemos, yo siempre digo que estas cuestiones se van delineando en el camino. Cuando comenzamos a vender, sobre todo de forma online, queremos venderla a todo el mundo porque creemos que el hecho de estar presentes en internet nos hace poder llegar a todo el universo y poder venderle a todos. Y así comenzamos y luego en el camino nos damos cuenta de que esto es un error. De que tenemos un producto que tiene que ser personalizado para un público en específico. Y ahí es donde nos centramos en definir a nuestro cliente ideal. Quizás no sea tu caso y hayas podido hacerlo desde el principio y te aplaudo porque está genial. Pero si aún no lo has hecho, si aún estás tratando de venderle a todo el mundo, yo te recomiendo que si quieres vender, que te centres bien en pensar quién es tu cliente ideal. Tanto para ti, el tipo de cliente al que tú quieres ayudar, como para eh, definir el, cliente, el tipo de cliente que necesita ese producto o ese servicio que tú estás ofreciendo. Este es simplemente mi consejo basado evidentemente en mi experiencia. Espero que te sirva y también que te haya gustado este vídeo. No olvides, si tienes alguna duda me puedes dejar aquí un comentario y yo te lo respondo. Recuerda que siempre a fin de mes hago un vídeo en donde respondo a mis seguidores una duda, así que... Solo tienes que dejarme un comentario y yo generaré el vídeo que tú me pidas. No te olvides, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones para que te llegue un aviso. Me encantaría también si quieres que conectemos en otras redes sociales, Instagram es donde estoy más activa, me puedes encontrar como bitly.es, también estoy en Twitter y en Facebook y en LinkedIn como María Cecilia Ponce, sería un placer que conectemos por allí. Te mando un beso enorme y nos vemos el próximo lunes en un nuevo video. chao chao.